Consejos para que tu hijo sea un emprendedor. Mucha gente me pregunta, ¿y tú cómo haces para que los niños emprendan? En dos minutos les voy a contar mi secreto. Ah, caray, eso sí me interesa. El emprendimiento infantil no se trata de hacer plata, ni de crear productos, ni de pensar en modelos de negocio. Por eso es tan estéril y artificial los programas convencionales de emprendimiento para niños. Porque les enseñan lo que aparece en los currículos universitarios, matando con esto cualquier interés por emprender. Esto no era parte del trato. El emprendimiento en los niños tiene que ver con conectar con sus sueños. Cuando encuentras un sueño potente y poderoso que conecte a tu hijo, ahí, en ese momento, aparecerá el emprendimiento. Por eso lo primero que hacemos en Libertario es hacer un mapa de sueños. A eso se le llama estrategia. Los sueños son la gasolina del emprendimiento. Los niños quieren comprarse un perro, un juguete, ir de paseo. Ahí aparece el emprendimiento. Entonces, si el niño me dice a mí quiero ir a París o comprarme un juguete. Yo le digo, ¿y cuánto vale ese viaje? ¿y cuánto vale ese juguete? Y él me dice, pues no sé. En ese momento modificamos ese sueño etéreo que parece como una tarea de colegio y se convierte en una meta. Así que su primera misión será saber cuánto vale, dónde lo venden, cuánto cuesta el hospedaje, etcétera. Es decir que empezamos a conectar ese deseo del niño con el sistema ejecutivo para que ese sueño se convierta en realidad y posteriormente le decimos, ¿y cómo vamos a conseguir el dinero? para comprar ese juguete o dónde va a salir la plata del viaje y claramente le decimos que no se va vale pedirle a los papás ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le preguntamos qué crees que podríamos vender para hacer el dinero y ahí empieza el camino de ese emprendedor así que el punto de partida de un niño y si lo piensas bien el de los adultos son los sueños, nosotros a diferencia de los animales tenemos la capacidad de soñar Ustedes nunca van a ver a un cerdito diciendo yo quisiera un chiquero más grande Algo anda mal. Por eso mi consejo para los padres que quieren que su hijo emprenda es conecte con los sueños de sus hijos Y luego aguántese todas las ganas de resolverlo por ellos porque si ustedes no lo hacen, nunca generarán el espacio para que tenga iniciativa, para que resuelva problemas, para que se frustre y vuelva a levantarse. Cuéntenme en los comentarios qué otras estrategias creen que se pueden usar para que los niños sean emprendedores y ampliemos la conversación en los comentarios. Y si tienes un amigo que quiera que su hijo emprenda y no sabe, compártele este video. Y recuerden, el futuro es libertario.